Muy buenas chicos, bienvenidos en este video. Por fin lo que mucho me han pedido un gameplay. Ya sé que pues normalmente casi no traigo gameplays al canal. Porque últimamente me he dedicado es a los unboxing de tecnología de periféricos y a mostrarles tutoriales de cómo descargar juegos. Pero bueno, el día ha llegado. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos? Como está que aproxima el día de Noche de Brujas o el día de Halloween o sea el 31 de octubre, vamos a descargar un juego de terror, bueno en este momento como para notar es de día, está máxima luz todo, está muy iluminado todo lo que voy a hacer es dejar descargar el juego en estos momentos para que cuando sea la noche, el día de hoy, poderlo jugar chicos, así que vamos a ello Epic Games nos ha regalado un juego de terror en primera persona chicos, los quiero mostrar vamos a entrar al launcher, eh, creo que lo tengo por aquí el inicio, aquí tenemos el launcher Bueno chicos, ya estamos en el launcher De Pit Game, vamos a maximizarlo, vamos a ir a Biblioteca, y bueno, y por aquí No recuerdo bien cómo se llama el juego, pero La verdad que lo que vi del video La demostración, el trailer por decirlo Así del juego, la verdad que se veía bastante Terrorífico, creo que es este chicos Que llama Amnesia Vamos a entrar, eh, bueno, primero que todo Vamos a mirar si eso no, voy a mirar el trailer Ir a la historia, continuar, dice que es para mayor 18 años, bueno, aquí tenemos el trailer, vamos a subir el volumen Creo que no tiene volumen en el juego, chicos. Bueno, vamos a ver el trailer y ya leemos la descripción del juego. Bueno, efectivamente, vemos que es un juego en primera persona. Si no estoy mal, es que se dice así. Pues, o sea, no le veo. Bueno, por lo general, los trailers no es que muestren mucho acerca de cómo es un juego o, bueno, una película. Dice Amnesia A Machine. Bueno, no alcance a leer bueno este ha sido el tráiler la verdad que es muy corto no nos dice mucho el tráiler de qué es el juego bueno aquí en la descripción tenemos un juego de terror en primera persona que te arrastrará hasta lo más profundo de la codicia el poder la locura desarrollado por The Shinest Run los creadores de The Esther y publicado por Frittonial Games el estudio detrás de Amnesia de The Dark Descent, chicos. Bueno, esta es la pequeña descripción La verdad pues no Tampoco nos dice mucho Entonces ya como por notar ya lo tengo Un juego que pues regaló Pit Games por poco tiempo Así que lo vamos a descargar Nuevamente vamos a la plataforma Y le vamos a dar a instalar chicos eh, Bueno, selecciona otra carpeta Que es la de untera, Program Files eh, program files. Vamos a cargarlo aquí, chicos. En Program Files, Seleccionar Carpeta, Program Files, amnesia, e Instalar. Y bueno, chicos, ya está descargando el juego. Vamos a ver cuánto pesa. La verdad, pues no, no me fijé cuántas gigas pesaba. Pesa, ah, oh, pues cortico. Pesa apenas 2.70 gigas. O sea que lo vamos a tener más rápido de lo que pensé. Bueno, chicos, vamos a esperar a que descargue. Y nos veremos en la noche. Con luces apagadas y todo listo para asustarnos. Así que nuevo más ratico.